Mrs. Carrington. Hoy, testimonio de Richard Collenster. Mi vida está enterrada en papeles. Desde que el magnate Howard Carrington me contrató como su asistente personal en la mansión, mis días giran en torno a burocracia y cuentas. Jamás pensé que estar aquí, encerrado entre estos libros, me iría a tomarle tanto aprecio a la gente de esta casa. Sobre todo a Leona Carrington. Tras la extraña desaparición de su marido, me he convertido en su asistente. En su confidente. Muchos han intentado hacer daño a Leona desde que su marido murió. Pero yo estaré aquí para defenderla en lo que pueda. Todos esos extraños que circulan por aquí últimamente no han hecho nada más que empeorar las cosas. Aquí está. Y todo por este simple papel, el culpable de toda la historia, el testamento de Howard Carrington. Por el que deja millones de dólares a su beneficiario. Pero este documento oculta un gran secreto. Un secreto que solo conocemos unas pocas personas y yo. Y que de hacerse público, cambiaría la vida de los habitantes de esta mansión y de los que nos acechan. Mrs. Carrington, segunda temporada. Colabora con el crowdfunding para hacerla realidad.